Muy, me presento, bueno, yo soy me Miquel Iriberri, Iribe, soy director general del negocio de, de seguridad de, de 3M. Afirmado, Quería daros lo primero de la, la, de la bienvenida la, la, la, la. Eh, a este workshop que para nosotros es obviamente muy vale. importante. Vamos, pues. Agradecer, eh, por usted supuesto, a la sección Española de la carretera que nos haya permitido ayudarles a, a organizarlo. A Jacobo pues, Díaz sí, Pineda, no. y también, por supuesto, claro, agradecer a, bueno, a, a que, el... que esté con nosotros que el... y que tanto haya participado en el primero como en este segundo hoy en 3M. Yo creo que el, el, el negocio de, de tráfico para 3M es un negocio histórico, es un negocio para nosotros absolutamente crítico, que llevamos trabajando pues prácticamente 80 años, yo creo que hace 75 años que fabricamos la primera lámina de reflectante. Es un negocio en el que trabajamos en más de 200 países, muy involucrados en el desarrollo, en el desarrollo de programas de seguridad vial y, y con muy buenos resultados. Pero yo creo que además de ser un negocio histórico que da no muy buenos resultados, es un negocio en el que estamos invirtiendo mucho, porque creemos que tiene mucho desarrollo. ¿no? Eh, ahí estamos trabajando en Estados Unidos, estamos trabajando con, con los organismos reguladores y con empresas te tecnológicas, en Europa estamos trabajando con, con fabricantes de coches y estamos invirtiendo mucho porque creemos, yo creo que lo hablaremos hoy en, el, en, las, en las sesiones, creemos que la carretera con todos los desarrollos tecnológicos que está viendo va a salir reforzada y va a seguir siendo el principal medio de transporte tanto de mercancías como de, de, de pasajeros, ¿no? Yo creo que Mario Lombán, que, que todos lo conocéis o muchos lo conocéis, que es nuestro director de tráfico, luego tiene una sesión específica hablando de lo que nosotros estamos haciendo en el desarrollo de materiales de, de señalización y, y espero que os resulte interesante. Así que nada más, solo daros la bienvenida y agradeceros el, la participación. Muy bien, eh, muchísimas gracias por acogernos acogernos de esta manera. La primera sesión de, de este workshop, de Thinking on on the Rope, la hicimos en Barcelona y la verdad es que eh, el resultado, personalmente creo que coincidimos, fue un éxito, un éxito de contenido, un éxito de discusión de lo, del debate que se generó. Permitidme explicaros una anécdota que intenta reflejar un poco el por qué estamos aquí ¿no? y lo que movió cuando en un momento la sección Española, y le quiero agradecer profundamente la confianza que dio en, en nosotros, en la Generalitat, para comenzar e iniciar esta aventura, que seguro que será larga, más allá de este seguro que habrá muchos más. Eh, una anécdota de, en el siglo pasado, ¿eh? a finales, por eso ¿eh? me pasó, ¿eh? a finales, en ¿eh? el siglo pasado pues eh, me tocó una vez estar en una cena, la típica cena que no conoces a nadie, ¿eh? y cena de es la amiga de la pareja qué tal y te toca al lado otro que también era la, la pareja era la prima de la y estamos empezamos a hablar y que yo preguntas ¿en qué te dedicas me dijo no yo estoy en el mundo de los móviles ¿Y, y qué haces en lo con los móviles no ahora vendrá una cosa tal 3G 4G esto será habrá unas posibilidades bla bla, bla bla me explicó toda una serie de historias sobre lo que podía llegar a ser el móvil es verdad que aquello no llegó tan rápido como él decía porque hubo la crisis de la bombolla tecnológica eh, en 2001, todo aquello, y tardó. Eh. Pero siempre recordé aquella conversación de decir que me abrió, y quizás le dio nombres diferentes a cosas que luego vinieron, y que me abrió a lo que después, eh, después pasaría, y al hecho de que hoy tenemos un teléfono que sirve para casi todo menos para hablar. ¿Eh? Y que justamente en, in, se inició como el cortar el cable para seguir hablando, pero hoy sirve para muchas más cosas. ¿no? Y resulta que Víctor, que era esta persona, por aquellas casualidades de la vida, es el hermano de uno gran amigo mío. Luego lo descubrí, luego este amigo que surgió, y lo he vuelto a ver después. ¿no? Y cuando hemos comentado aquello, ¿te acuerdas cuando estabas, cuando me explicaste de aquella, que él recordaba de aquella manera, eh, me dijo: no, no, pero es que era inevitable. Era inevitable. Aquello venía, podía tardar más o menos, pero aquello era un movimiento que se veía y que seguro que vendría. Hoy día están pasando muchísimas cosas también en el mundo, tremendas, tremendas. Inteligencia artificial, nanotecnología, eh, computación cuántica, telecomunicaciones cuánticas, que los chinos están apostando de una manera radical, etc. Y la sensación que tienes es que todo eso que viene es inevitable y producirá cambios. Cambios, tanto en lo que representará, cómo producimos, cómo hacemos, etcétera, pero cambios tanto o más importantes en la mentalidad de cómo nos enfrentamos al mundo y cómo entendemos al mundo. Y esto es aquello, por poner ejemplos, el concepto de sharing, de la compartir, será un concepto que será mucho más, más usual. Nuestros hijos seguro compartirán muchas más cosas que nosotros cuando lo de pequeños en P3, P4. Entonces, esto es para compartir, no sabemos lo que les estamos diciendo, porque en el futuro lo van a, van a ejercer muchísimo esto. O, por ejemplo, esto que los, a, los americanos lo definen como ese continuous becoming, ¿no? la transformación continua, el hecho, no hay un producto acabado, no existe. El iPhone, por un ejemplo, el iPhone 5 ya está pensando en el 6, el X, el 7, todo el mundo, nadie acaba los productos los que hacemos infraestructuras que nos pensamos que aquel puente es para 20 años y no haremos nada más durante 20 años, mantenerlo poco más. Y eso me trae esta reflexión de decir, ¿cómo hemos de sumarnos a uh, todos y entender esta, estas fuerzas que se están moviendo, ¿no? estas fuerzas que están moviendo y cambiando nuestra sociedad y cambiando eh, el cómo pensamos que van más allá solo de la parte tecnológica? Y de entender que un papel fundamental en este futuro será la movilidad, esta movilidad que nos ha de venir. Tenemos unos retos tremendos respecto a la movilidad. Esa movilidad que ha de afrontar es uno de los factores claves en el cambio climático, obviamente, y por tanto hay que afrontarlo. Es un factor clave en la, en la calidad de vida de nuestras ciudades. Nos exigirá a nuestras ciudades cambiar. Cuando vamos a tener, eh, y el coche, algunos modelos de nuevo, de compartido, etcétera, van a traer, o el coche no va a traer más movilidad. El e-commerce va a traer más movilidad. Esto lo tratamos en Barcelona, creo que, si te acuerdas, Jacobo, con Mango fue espectacular aquella presentación donde nos puso sobre los riesgos que existían. Y creo que eh, los que estamos en la infraestructura, los que nos dedicamos a la gestión de la movilidad, los que trabajamos alrededor de este mundo, tenemos unos retos eh, impresionantes por delante. ¿no? Hemos tenido una crisis eh, impresionante también para los que estamos en el mundo de la obra civil, eh, pero lo que nos toca decidir es si seremos la generación que vivió la crisis y esta gran recesión o la generación que liderará esta llamada Cuarta Revolución Industrial. Y en parte yo creo que una idea como la que tuvo la, la Asociación Española, de poder tener este foro, poder aquí eh, discutir, abrir la mente, ver cómo la infraestructura, qué papel puede jugar, es que, qué estamos dispuestos a hacer, no solo es oportuno, no solo es necesario, es imprescindible. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Xavi. Gracias, Miquel. Muy brevemente, tres, tres cositas solo. En primer lugar, evidentemente, agradecer a, a, a Miquel, a 3M, por supuesto, Mario, mil gracias por... Por las facilidades espectacular la sala, me parece que nos vamos a abonar. Nos vamos a abonar. Yo le pediría a Xavi que vaya buscando fecha para el tercer laboratorio en Barcelona y le pediría a Miquel que, que vaya reservando para el cuarto en, en Madrid por estas fechas. Por estas fechas nos venía muy bien. Disculpo a mi presidente, no puede estar con nosotros a primera hora. Vendrá. Eh, era la sesión de la, de la tarde. Juan Lazcano hubiese encantado estar con nosotros, pero le ha surgido un problema. Y permitidme también, por, ter, por el tercer evento, eh, lamentar la pérdida de una persona que hoy tenía que estar con nosotros. Es un consejero de la Asociación Española la Carretera que, que falleció lamentablemente el, el, el viernes inesperadamente. Santiago Rochi, queridísimo de, de nuestra asociación, con una relación muy grande, si no como profesor, como compañero, como amigo como consejero en la, en la asociación y, y permitirme estas palabras de, de recuerdo. Y por último, os pido que disfrutéis. Eh, hemos montado un programa muy denso, muy complejo, sentiros libres, interrupinos interactuar. Eh, tendremos algún café, tendremos un, un cóctel. Queremos que fluya energía de este, de este tipo de, de eventos. Queremos que los ponentes son del máximo nivel y la idea es aprovechar todo lo que ellos nos traigan y, y poder seguir generando ideas como esta. Y nueve y media es el momento de que los artistas suban al escenario. Yo voy a dejar mi responsabilidad de, de presentador en las manos de Xavi y en las manos de, de, de Quique, de nuestro director técnico. O sea que todos vuestros y a disfrutar. Muchas gracias.